¿Qué empezaba? Te quedabas hablando. No, mira, loco, Cállate ya, Furcia. Hablamos de biblioteca y yo soy cual Pablo Neruda, hermano. <risa> Mira, como lo hago mi mer, lo sabías, tampoco ya ni no, leer. Hermano, yo no sé ni leer y no me importa. Sabes cómo que yo ni te abro ya las puertas. Yo no leo porque la vida ya son dos días. Uno lees con mujeres y el otro son dos pibas. Ey, claro que sobren las puertas. Cada vez que te lo hace y nunca lo demuestras, pero atento como ya lo hace en la barra del bar. Como no sigas sin leer, pues te, te van a cerrar. Mira, sabes la saber parto puta perra, como quieran esta mierda, mira el ritmo ya acelera, claro que no sé ni leer ni escribir, pero no pasa nada, llevo ya en el alma los pilares de la tierra. Ey mira, ya aquí como lo hago, mira mi estilo que lo hago cual profano, mira, no me acuerdo ya el nombre, pero sabes que yo aquí hago. Ya, ya mi rima, ya ni siempre cultura. no presumate lo que haces, que yo me llamo lectura, tú se llamas Pablo Neruda, de la improvisación. Dos días, te emborracha y que te mueres Calla loco porque atento como nadie grita Cada vez que te lo hace, en serio que ya te salpica El pavo dice que no sabe bien leer Pero la rima fue pues, de verdad, las tienes escrita. Mira, está <risa> como Diego, ya no va <risa> Cada vez que yo te paso la cosa lo tengo claro 12 de mil párrafos de libreta y tengo a Rosalía de Castro Ey, mira, pero no te crees que vas Mira, hago así, chas, y pues ya te vas Hermano mía, así que sabes leer, claro que sabes leer Sabes leer los boletas ¡Pareja!